La delegación viene a llevar a cabo un conjunto de eh, tareas eh, derivadas de, la, de los acuerdos logrados entre el gobierno de Bolivia y el gobierno de la India, eh, que se firmaron el 29 de marzo de este año. En su componente eh, importante, el interés... ...para trabajar en el área de la minería no metálica... ...más precisamente en, en, en el ámbito del uh, de litio... ...no solamente para instalar industria para la explotación uh, de litio... ...sino también para instalar industrias para la uh, construcción de baterías de litio... ...y otros componentes uh, derivados. El gobierno de la India ha dispuesto... 100 millones de dólares de libre disponibilidad para poder ser eh, invertidos en el área que el gobierno de Bolivia eh, así lo, lo disponga. Muchas gracias. El propósito de la delegación de la India aquí en Bolivia es cómo ver estas ideas, estas visiones que se han abierto de colaboración, cómo eh, llevarlas a la realidad.